¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno. bueno, chicos, pues bueno, yo soy Pedro, para los amigos Perico, yo soy María, y yo soy Pepi, su madre. Bueno, chicos, hoy tenemos un. ¿Eh? No. No, no, la has no dado. Lo puedes hacer esto No lo has dado no la da. Tienes Suscríbete. que darle, porque si no, no puedes ver todos los vídeos Corre, corre, corre Venga, dale, venga, te espera, Te, te contamos 5 1, 2, 3, 4 Y 5 cinco. Cinco. Bien, a todos esos muy bien, bien. Like venga. Y activa la campanita Perfecto, empezamos, ¿vale? Bueno, voy pues a empezamos por un vídeo Que es un juego de caramelo De comer caramelo Caramelo asqueroso pero asquerosos Mucho, mucho, mucho, mucho mucho. Mira, os digo Mira, uno. uno Agua de fregar Sí, pescado muerto Madre mía Luego tiene otro que es pudding de chocolate De chocolate, perdona Tarta de manzana Eso es tan buenísimo Pero no sabemos lo que son Y os lo vamos a explicar. Bueno chicos, explicamos un poquito Son unos cuantos caramelos Hay, hay 20 sabores 10 buenos y 10 malos, ¿vale? Caramelo, comida de perro con pudín de chocolate ¿Vale? Otro coco con leche cortada Otro tutti frutti y calcetina espectroso Otro huevo podrido con palomita de maíz Otro moco y pera Otro agua de fregar con tarta Otro pescado muerto con batido de fresa y plátano Otro con vómito y agua de fregar, Vale, hay 20 sabores ¿Vale? Y 10 colores. ¿Por qué? Pues porque en cada uno están mezclados los caramelos buenos. Como por ejemplo comida de, pedro, de perro, ¿vale? Con el pudín de chocolate. Y aquí igual, está mezclados uno con otro. Entonces, nosotros cogemos un caramelo que nunca sabemos si nos tocará el caramelo bueno o el caramelo malo. ¿Vale? Venga, comenzamos. Yo voy a bueno chicos, a ver, ¿qué, qué, ¿qué comentáis antes de empezar? y Yo ya voy a vomitar Hay uno, un revuelto de dolores aquí Tanto bueno como malo que, que abunda más el malo que el bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, es que huele a vómito total <risa> Bueno, ¿juego yo o jugáis solo vosotros? Me ¿Cómo lo hacemos, María? ¿Jugamos los tres o jugamos dos? Los tres, los tres, los tres va a ser más divertido Bueno, venga, yo grabo así y ahora es, cuando a, me toque a mí A ver si se come algo así, mano Y yo también Venga, chicos, empezamos. Bueno, comenzamos por ti, ¿vale? Pues sí. Venga, vamos a ver la ruleta. A ver, dale. ¿Qué ha tocado? Está en el medio. Joder, que a ti no tiene. Venga, dale otra vez. A ver, le ha tocado... Eh, pues mira, me ha tocado Blanco este. con chipillas de colorines. Este. este. No, no, no, no, no, no. Este. Este, este. ¿Este, este. este qué hago? Es el que te ha tocado, ¿qué, ¿Qué Agua hace? de fregasco. con... Tata. Tarpa. ¡Hola, ¡Uy! ¿eh? La suerte va acompañar. Eh, hago de fregar. A ver, y tú tienes que comértelo. Nosotros tenemos que decir si está bueno o está malo. 10 segundos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Es bueno o no? No, no hace falta que me lo diga. ¡No! ¿A qué sabe? ¡A demonios! Exagerado eres, Pedro. ¿Qué hago, ¿cómo eres? ¿Qué hago, qué hago? Pero pues, tan malo está, Pedro. Oso. Venga, a ver, vente para acá, a que nos cuente cómo está. ¿Qué es lo que le pasa al caramelo? Venga, siéntate. No sabía de agua Sí, dato como el malo. Sí, ¿Qué? está malo, malo, Pedro bueno, sí seguro. Muy malo Ahora yo Mamá, tengo la, la boca con a agua de frega No, es asqueroso, tío, para Venga, le toca a María Venga, María, te toca Espera Mira, Espera, espera, espera, espera María, le ha tocado Mira, este es de blanco y marrón este Blanco y marrón, le ha tocado ¿Este qué es? uno ¿Este qué es? Tutifruti con calcetines apetosos Venga, coge uno, María A ver, Venga, ver No, calcetines apetosos Tienes que aguantar los 10 segundos Uno, uno dos, no. tres, cuatro, Tienes, cinco, seis, seis, siete, ocho, ocho nueve Y, y diez. diez, ¿está bueno? ¿Qué te ha tocado? Las calcetines <ríe> ha tocado las calcetines? cómo Mía, qué asco. Sí, estaba aquí, pero a qué se abre a calcetines. ¿Qué le como a los calcetines? Apestosos, sí. Madre mía, venga, ahora, ahora me toca a mí, ¿no? Venga, sujeta venga, a esto. Venga, sujétame Venga, sujeta a mí. Venga, vamos. ¿no? Le doy yo por ti. Venga, dale tú. ¿Me padre, no, en el medio. Este, ¿no? No, en el medio, sí, blanco con marrón? No. Venga, voy pues a otra vez si me tocan en el medio, sí, sí. Pedro. Vale, te ha tocado el de... Blanco con chipica rosa. Sí, este. Ese, ¿no? Sí. ¿Qué sí. Huevo podrido y palomitas de maíz. Esto <risa> para que me grabe, Pedro. ¿Qué no? Sí, ese, venga. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está buenísimo. ¿De qué te ha tocado? Pues tiene que ser Palomita de Maíz. Palomita. Efectivamente. Ha o sea. tocado lo bueno. Yo soy buena, pues me toca lo bueno. Vosotros sois malos, pues toca el malo. ¡No! Venga, hola. Ahora volvemos. Pues ya estamos en la segunda ronda y me toca a mí. Venga, Pedro, a ver. Uy, pero. Muy negro Te ha tocado el negro, ¿no? ¿El negro de qué? Pueden de chocolate o comida de perro ¿no? ¿Ese sí. es el, es ah, el no. negro? Sí. ¿Regalí o mofeta? No, mamá, no, yo no me pongo eso Venga toma, toma, toma. A ver, uno, no. dos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno malo. También está malo. Pedro, que te va a ojar! te, te ha puesto, puesto la boca negra, Pedro. ¡Qué arco, tío! ¡Qué malo! ¡No, peo! Entonces ahora vamos feito. Claro. Este es bueno. Sí, estamos malos. No, no bueno, venga, pues seguimos con María. ¿Me da miedo. Sí, Pedro. Sí. <risa> <risa> en cada vez, María, te toca. Dios se me la caca y yo me muro. Te toca el blanco de colorines. Blanco de colorines, este, María. No, el blanco de agua. No. ¿Era Era bueno, eh, sí, sí, es eh, verdad, de verdad, es verdad. ¿Este la tocó antes? No. Venga, no. agua de fregar y tarta, María. Te va a tocar. Cógelo. No Venga, gusta. María, si, da, si no sabes lo que son buenos y lo que son malos. María, mira a mí. Uno. Levanta la cabeza. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez. Toma pañuelo. Toma, toma. Toma, toma. Pero sé sí que voy a tocar los Paloma. Bebe agua. ¿Dónde va? Pedro. Hoy oh, Están saliendo todos los malos. Me toca a mí. Pues sí, si tocado uno malo ya. <risa> Se me ha tocado a ti Venga, todos me toca a mí. Géneros. Se me ha tocado a ti todos los malos. Ah, le toca a mi madre. Ah, dale, voy. Qué, qué pesta hay aquí. Me ha tocado el naranja aquí. <risa> este. este es pescado muerto o batido de fresa con plátano. Mira qué color. ¿Qué me va a tocar? ¿Bueno o malo? A ver, vamos a ver si algo. Yo que yo he cogido el... Bueno, bueno. venga, la receta. Venga, venga, va, va, va, va, Le llega a tocar el, el malo y yo... ¿Me habéis escuchado? Aquí. ¿Eh? No. Ah, no, te no. cantamos, te cantamos. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ja, <risa> ¿Sabe esto tan si ya lo, lo, lo dice todo, hay aquí un olor lo. los caramelos que te dan ganas de vomitar, te dan ganas de salir corriendo. ¡Qué malo, pues ¿Qué el que sé? me había tocado antes estaba buenísimo. ¿A qué era? ¿Que, que, ¿A qué sabía? El otro era. No, de no, carta, hay. ¿no? De algo de este, hecho. este, ¿qué te ha tocado? Oye, oh, este pescado muerto. Se llevaba muerto el pescado Yo no sé los años que llevaba muerto Bueno chicos, pues empezamos con la, la tercera, tercera ronda, ronda. Métame, venga. venga Yo es que tengo mucha suerte ¿eh? también Qué El verde No, no, no, no, no Ese no. es moco y pera Porque Yo cogía lo este. he puesto antes Es moco y pera Venga A ver Voy a coger un pañuelo por sacas ese sí está bueno. Sí. Ese sí, ¿verdad? El, te el no, de pera. Te está bueno, ¿no? Bueno, jolín. Pa... ¿Alguno que me toca? Alguno le tenía que tocar. Bueno, porque vamos. Bueno, Mariquilla, te toca, venga. Vale, venga. No, pero... no, no, te lo rojo. No, espera. Ahora. ¿Cuál le toca? Con... El este. ¿El, el morado? No, No, eh, ha sido el moradito, mi amor. Qué es molado ese es marrón, cariño. Ah, pues marrón. Es marrón, La. a ver. ¿Ese? Ah, ese es comida. comida de perro <ríe> o pudín de chocolate. María, si no sabes, no sabes. Están mezclados, cariño. No se sabe. Venga, mírame. Uno. Dos. <ríe> no, no, no. Ni <ríe> nada. ¿Qué es eso? ¿Qué? Un ¿Cómo comer... está, María. Me han tocado. ¿La comida, ¿La comida de, de perro? perro. Pues, pues Pedro se comió una vez comida de perro. Creo que no estaba tan mala. No, no estaba tan ¿Por mala. Que, porque le hizo casco. Se comió un, una galleta de perro. María, ¿qué? A ver. No me gusta mucho. ¿No te gusta nada o qué? A ver, mírame. ¿O tan malo está? También. Mamá, ¿y el tuyo qué tal? Oh, sí, que saben oh. a demonio Es verdad, saben a demonio el que me ha tocado a mí, se ha a y se a ver genial. Venga, chico, ahora. Te toca a ti. Ahora le toca. Bueno, pues aquí se trata de que me toca a mí. Venga, vamos. Yo, yo, yo te lo aguanto. No, yo me lo aguanto, cariño. Que si no que si pone el dedo muy cerca. Te ha tocado el blanco. blanco. ¿Esta es coco o leche cortada? Por favor, que te toque eh, malo. Me lo meto. Ya le temo porque el otro estaba como los demonios Leche cortada que hay, mami Leche cortada es la leche mala La leche Ajá, pasada, bueno. la leche que se está cortada y, y tiene como bruma mm, Está asqueroso Venga, mami, a ver Lo engaño como quiero Qué mala, venga, cómetelo Lo engaño como quiero Venga, cómetelo Ver, Venga, ver, No. A ver, la boca, porque me A ver, agóctelo. A yo. tu aquí tienes tu papel. Si te das ver, <ríe> Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, A ocho, uno, <ríe> <ríe> Dios de mi vida. Le leído la caja y ponía para mayores de 3 años, pero esto no es para nadie, vamos, esto no es para, esto no es para, esto no es para ni para cuando tengas 90 años, tú no te que se lo coma. ¡Qué barbaridad! ¿qué aquí sabía! ¿Qué, qué a qué sabe? A leche cortada, pero a leche cortada de, de años también. La leche corta de esta mañana. <risa> esta leche no se ha cortado esta mañana, madre mía, mira la hija. Gracias, cariño. Bueno, chicos, pues la vamos. última ronda. Con la última ronda, chicos. Pues estamos con la cuarta ronda y la última, ¿vale? Bueno, venga, vamos a tirar. Bueno, así. Tres, dos, uno. Café. A ti te ha tocado solo uno bueno, a mí otro bueno, ¿no? Y a mí nada, ¿Y a está en el ninguno? medio. Está en venga, el medio. Pedro, pues otro, cariño, da igual. Venga, a ti el blanco este... con chispillas de colores. Aquel, no, aquel. Lo... Sí, sí, sí. Ah. Sí, no es este. Sí, venga, pues ser. El agua de freca o tarta. Venga. No quiero. ¿Ese agua de fregar o tarta? Es que me ha tocado ahora, agua de fregar. ¿Y el agua de frega? ¿Cómo sabe la gente? ¿Cómo sabe el agua de frega? Te ha tocado bueno. Hombre, por la <risa> cara que pone, te ha tocado bueno. ¿Sabes? <risa> a tarta de chuche. Sí, pues, pues suponía tarta de chuchería. Pasa o que yo puedo tratar, ¿verdad? ¡Vamos! Está bueno, Jolín, qué morro. Venga, venga, María, cariño a <risa> ti. A ver si tienes suerte. Me he hecho daño. Te ha tocado el naranja. Uh -huh, ya me ha el naranja. ¿Este es claro, ¿no? Este. ¿Ese no? este este, ya me no ha este te ha tocado a ti? Este. No, pero ahora te ha tocado este. Ese es el vómito y. No, que este que era. Espérate, que no lo veo. Vos me te algo de fregar. Uy, ese es malo, sí o sí. Pega, María. No Entro. Uno, dos, tres, otro. cinco. <ríe> <¡Ni tengo! ríe> Madre mía, María, cariño. Y ganó yo. O todavía no. ¿A qué sabe? ¿A vómito? Madre mía Estos caramelos tendrían que estar prohibidos Esto no lo se puede vender ¿eh? A ver, ¿a qué sabe, cariño? Sabe a... los dos ¿A las dos cosas <ríe> me... <ríe> <ríe> Madre mía, sí Jolín, es que se pone que está malo, sí o sí Bueno Ahora me toca a mi madre Venga, Ay, no. a me toca ¿Te hacemos porque me salga bueno, por favor Déjame, cariño Nada a mí me ha, tocado, pero, a me ha tocado el blanco con marrón <risa> Tuti frutti con calcetines apestosos <risa> Tuti frutti <risa> con calcetines apestosos Yo te dejo eso Madre mía Misa, ¿que ¿Quién se mete esto <risa> en la boca? ¿Quién se mete en la boca? Que vosotros sois muy valientes Venga, mami Vete a la no, qué mentirosa, venga. ¿Qué haría, venga voy. Es que no puedo meter en la boca. A mí, que yo no A mí, que yo no puedo. A mí, que yo no puedo. A mí, que yo no puedo. A mí, a a mí. A Venga, mamá, tío. Venga. Gracias. Ni un segundo, chaval. Ni un segundo. ¿Qué ¿Te ha tocado? Esto es que es incomestible. ¿Sí? Esto no hay quien se lo coma. Esto, esto, esto ¿cómo lo puede mandar para las personas? Si esto no hay quien se lo coma, si esto, esto, esto es capaz de morirte. Ahora, como nos pongamos malo de la barriga, os lo digo para que no lo compréis. Porque esto, madre mía. Y he ganado yo y he aguantado en, en todas. ¿En qué he aguantado? ¿Tú? ¿Que me he comido los, los peores? No, pero yo, no, yo he ganado yo porque... A mi cero. Es verdad, que te, te han malo. Es verdad, es verdad. <risa> madre mía, madre mía, madre mía, qué asquerosidad. Bueno, chicos, esperemos que os haya gustado el, sí, el vídeo porque no sé. nosotros... Yo no sé si cuerpo que vomito. Chico, madre mía de mi vida, esta voz y boca me ha dejado ya lavarme los dientes ahora mismo porque mi boca es una alcantarilla. ¡Qué si me sube, vamos. Que esta voz y boca más malo me ha dejado lámelo? a ti. A mí ha sido bueno porque los dos últimos me han tocado. Bueno, que morro y a ti, cariño, te han ah, tocado todos malos. Me malos. malos. No, no. Pero es que no es que digas que tengo un poco malo, no, no es que tan malo, incometible Es que eso no es. Eso... Eso es que no te han ido a venderlo, vamos. <ríe> Qué asco. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, porque a nosotros, regular. y regular. Qué asco, tío. Me sabe la boca fatal del caramelo. Bueno, un beso fuerte para todos. Y, eh, espera, espera, espera, espera, que ve un rubio por ahí que no la ha dado todavía a suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Dale Venga. un like! ¡Activa la campanita, corre! ¡Te damos cinco segundos! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y le quiero mandar un saludo súper, súper grande a Rocío, la mamá de Alex, Aura y María. ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Adiós!